Veo gente en las calles, su fuerza y su pasión. ¿Cómo nos pareció de grande este sitio. Normal. Teníamos el pueblo Y qué susto. Teníamos un poco de susto. Pero la verdad es que enseguida se pasó. Porque fue una acogida tan cariñosa. Y después, qué orgullosos estábamos de este barrio. Qué de cosas hicieron aquí el centro de salud el instituto las guarderías la nueva lonja la biblioteca tantas y tantas cosas ¿y cuántas de ellas peleamos nosotros? le un barrio respetado porque nosotros hicimos que así fuera ¿y entonces qué ha pasado? que se ha quedado en el camino y ahora las pocas veces que bajo a la calle es que no conozco a nadie gente que va, acá para allá nadie se mira, nadie se escucha nadie se ve es como si se hubiera perdido la identidad de un barrio sin su identidad no es nada. Yo, yo... estoy segura de que estas nuevas generaciones que vienen con este empuje lo van a cambiar. Sí, seguro. Juan... Juan y los chicos lo van a cambiar. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Qué gusto! Y ya cae la noche. Y ya están ahí, míralos. Todos los barquitos. Y están ahí como frijitos, dorados. Son como estrellas en el cielo. Ya me han no maturado. Ese día de mi, Dios mío, si no pudiera ver el mar. Buenas tardes, bienvenidos a la señora María, la primera escena de nuestra pequeña representación. María es una vecina del barrio que luego van a ir viendo. Bienvenidos a todos y lo primero que quiero decir de verdad es que ver esta sala llena una asociación de vecinos es maravilloso, maravilloso. Así que de verdad muchísimas gracias por estar aquí apoyando este proyecto, nuestro proyecto del Café de las Artes, que es eh, una compañía de teatro y un teatro que está aquí, en, en su barrio. Entonces, nosotros eh, hoy aquí estrenamos, ahora mismo, eh, nuestra propuesta de Teatro Foro. ¿Bien? ¿Teatro por qué? Porque nosotros hemos venido aquí a plantear una representación teatral con una temática muy clara, que es la necesidad de participación de la ciudadanía en los asuntos de su propia ciudad, ¿no? Entonces, nosotros, junto a este reparto de actores que ahora les voy a presentar, yo me llamo Carlos y voy a estar aquí moderando, hemos traído esta representación. Para ello, van a encarnar una serie de personajes, Martín, Amanda, Sito, Cristian, Álvaro, la señora María, y Flavia, que está ahí al final, que es un poco la parte central, la protagonista de esta historia, cuyas peticiones han pegado ustedes en, en su jersey. Yo lo que les pido, por favor, es un aplauso muy grande a este evento. Aproximadamente va a durar unos 30 minutos y cuya primera escena ya acaban de ver. Y, y es una representación teatral, pues, mmm, pequeñita, para mostrar unas diferentes escenas que suceden en un barrio, en nuestro barrio, aquí. Y para ello, bueno, tenemos a la señora María en su casa, tenemos un bar, porque es que sería un barrio sin un bar, ¿no? El bar de Paco. Ahí tenemos a Paco. También tenemos una escena en un salón familiar. En cualquier sitio, y especialmente en los barrios, hay familias. Tenemos aquí en la calle, donde se van a suceder un par de escenas. Y también tenemos la asociación de activistas, que es un poco el motor de, de esta pieza, ¿no? Bien, esto en cuanto a la representación teatral. Y luego, cuando termine la representación teatral, viene la segunda parte de nuestro proyecto, que es el foro. ¿Bien? Entonces, yo saldré aquí, como moderador, y bueno, les preguntaré, ¿esto que han visto que, que les pareció, no? ¿Es real lo que han visto? ¿Esto sucede en el barrio? ¿Puede ocurrir? Y empezaremos a abrir lo que es en sí el foro, que no es más, que abrir un diálogo con ustedes, donde vamos a participar todos, un diálogo donde ustedes pueden proponer sus opiniones, proponer ideas, eh, de hecho, por diferentes que sean, porque si son diferentes, pues mejor, porque nosotros lo que queremos aquí es abrir un diálogo. Nosotros como compañía, la Compañía de Café de las Artes, al proponer esta, esta representación y este proyecto, no, no tenemos una solución sobre el asunto de la necesidad o de la participación ciudadana. No venimos aquí a decirles eh, qué es lo que hace. Lo que venimos es a generar un diálogo con ustedes. Y entonces, bueno, llegará esa parte tan mágica que mezcla el diálogo con el teatro y entonces se dará, pues bueno, ustedes podrán ver una escena o algún personaje y pueden decir... Yo esto lo hubiera planteado de otra manera. A mí me parece que yo hubiera hecho otra cosa. Y será cuando ustedes podrán salir aquí, cambiarse por un personaje y desarrollar su propuesta. ¿Sabían que venían a actuar o no? ¿Ah, no? Obviamente podrán salir aquellos que lo deseen, pero la magia del teatro es que precisamente permite poder transformar lo que aquí hay y yo lo quiero modificar o quiero proponer otra cosa. ¿Sí? Entonces, yo no voy a entretener más, les voy a dar paso a la representación teatral que hemos titulado Mi número preguntas, Santander, que eres tú? Gracias. Sal. Vengo hecho polvo pero cansado, ¿sí? el cuarto comunitario, como lo estoy comiendo solo Es que no consigo que venga nadie Nadie Podría pedirte tú un día o menos Y estoy tú? igual, ¿no, los refugiados, la misma cosa un Oye, eh, mira, mira los refugiados ya había pensado ya. una cosa No, tranqui, tío Hacemos una pinchada Así de música, con pinchos y tal Para recabar dinero, ¿qué te parece? Y va. No va para ningún lado, o sea, esas cosas, esas acciones así lúdicas no llegan a ningún lado, la gente es en fiesta y no Hay que, ya, hay que, y proponer, hay que proponer. mira, vamos a mirar a la agenda a ver cuándo tienes eh, viernes, viera. ¿vale? Yo podría viernes. Viernes, a ver, el viernes a partir de las seis. A las seis. bien. ¡Chicos! cuidado A ver, por favor, ¿Qué es? Wow. Oye, muchas gracias. ¿eh? De nada. Cuando quieras te vas sí. por aquí por la asociación. Vale, Tenemos sí. un montón de sí. grupos de trabajo y de. Vale, guay, sí. no, pues aquí nos hemos echado. ¿Qué os bueno, parece? Bueno, esto? todo esto? La maqueta de, de la de, del barrio. ¿Qué os parece? Pero pues está muy bien. Hombre, es un barrio con personalidad, ¿no? Con identidad propia. Distinto de todos estos que se está no, no, tú estás haciendo ahora. Bueno, esto, todas las propuestas. He visto la gente lo que yo chicos. Pero papá saca un puñetero por para... un lado. Pues estos meses. ¿Para las redes sociales, las pateras que nos hemos pagado por el barrio. Bueno, quiero un poco de alegría, ¿no? Por favor, no se Bueno, sí, sí, y no se haga eso. ¿Os acordáis que nos pedían 2.000 firmas, firmas sí, sí, sí. para poder entregar un plan alternativo al que, que entregaban ellos? ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ¿sabéis cuánto llevamos? 200 firmas. 1.500 firmas. Sí, sí. Alucinados. 1.500 firmas. Sí, pero que Venga, vamos a Vale, venga, vamos. Vale, venga, vamos. Todas las propuestas, ¿vale? Todo esto ¿Puedes en los planos para mandarlos a los arquitectos? ¿vale? Yo, yo voy a poner el arquitecto siempre. Tu prueba este. Vale, igual que arquitecto. Hola, Juana. Hola, Clara, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, yo soy Bueno, oye, este hay que hacer, lo llevamos al ayuntamiento. ¿Qué tal? Llevamos al concejal, tú que tienes ahí, bueno. Vale, vale, yo busco una quita por aquí ya porfa, que te has muchísimo. Vale. Venga, ¿Vale? venga. Sí, sí. me ha ah, el... sí. Es precioso, sí. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Eh... Pues la ¿La tú, mira, échale la mano ahora. Sí, voy a llamar a ¿vale? ¡Corre, corre! ¡Venga, arriba! ¡Arriba! ¡Vente! esto, vale? ¿Qué es esto? Pues esto es la maqueta del barrio. te precioso? eh! Tienes tres más grandes, un teatro... Pero... Vamos a dejarlo de aquí, que lo vea todo el mundo. Ahora, ¿Qué Te pongo esto por aquí, ya no sé qué. Vale, pónmelo... Mira. ¿qué ¿Ah? Pásalo ahí. ¿Quieres que te ponga algo? Acabo de abrir, pero. No, no, no, es que tengo mucha lucha. Saludos. Venga, saludo. ¡Paco! ¡Paco! ¿Ya estamos otra vez? ¿Cómo estás? Están? Jamé, déjame, jamé, jamé Prohibido hablar de fútbol esta semana Buenos días, hola papa Hombre Juanita, ¿qué ah, tal estás? Bueno, pues un poco cansada ¿Qué te pongo? Pues un café de día que he estado trabajando ¿Qué pasa? Capetit, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien Sí, Aquí, sí, ah, ¿no? no, no, no? no? no, de Lima Vaca. Lo mejor. Lo mejor. Oye, ¿te has enterado de lo del plan urbanístico que usted tiene en el evento que he comenzado? ¿Has firmado ya? No, no, no. ¿No? ¿Sí? Hombre, me gustaría más. A ver. ¿Qué me voy a listar? Nombre de verdad. Nombre de Ney, ya está. Ori, si ¿sí tienes alguna propuesta o algo que se te cubra bueno, para el barrio. Sí, hombre. ¿Y tu pago también? Te repetí. Yo también te... ¿Pues una propuesta ¿O, ¿O, o más? ¿Qué es? Eh, muchas, muchas gracias. gracias que, eh, mira, te voy a decir una cosa. A ver... ¡Venga! Porque conozco a tu padre, pero estas cosas aquí no me las traigas. Es que yo, ¿sabes que Rojillos, moraditos Y esta gente no puedo con ella. Esta es mi casa, de hecho como yo, y la parroquia no le gusta. Y yo una cosa de política... No, no, no, no. ¿Este jefe? dígame. Todo lo Todo lo Bien. Las la fachada, la puerta, todo lo que vos me has dicho. Perfecto. ¿Lo Sí, sí, sí. Yo sí. voy a un otro día. ¿Nos presentas el sitio ahora? Sí, sí, sí, sí. Ya me he buscado. hola. hola, hola ¿Es el del barrio de Marga, aquí? Sí, y yo dos ¿Sí? años ya. Ah, bien. ¿Y te señora ha entrenado el para ¿Te gusta mm -hmm. el He escuchado algo, pero no, no... Pero más o menos sí, ¿no? ¿Lo has de centro comercial? Sí, algo de eso he escuchado. ¿Querías sí. firmar en contra lo que lo firmas para presentar un plan alternativo? Sí. Sí. sí, ¿y firmar dónde? ¿En qué? Firmar en la lista. Eso no, no me compromete. No, no me compromete. Yo no, no, si no tengo papeles todavía. Pero no pasa nada, si esto no me olviden de mí. ¿Ves? Este sí. es el problema, el día no les meten? No, este es el, es el programa. que hacéis a todos? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Muy bien, ¿Sí? Hola. Hola, buenas. hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué quieres? Coca-Cola. Sí, sí. Eh, Paco, un cartel de la manifestación del sábado. Que en no me no? no pongas nada en el bar, por favor. Nada. Te lo pido, por favor. No, en el bar no. Ni la lista de firmas. Mi lista de firmas en el equipo. ¿Sí? Si ¿De la te... Que ¿Sí? no me pongas nada en el bar, no. <ríe> Y en a ver. Hoy es un día muy importante para la ciudad de Santander. Desde el Ejecutivo Municipal se ha dado luz verde a la construcción de 1.500 viviendas en la zona de Castilla-Ruida, lo que supondrá un importante flujo económico para toda la ciudadanía. Y no solo eso, también es un orgullo para mí comunicarles que se va a construir el mayor centro comercial que albergará la, la, la, la, la, la comunidad. Vale, la comunidad. Adiós, usted. Aquí... Bueno. Aquí en el área, como no somos pocos, pero es un poco. Totalmente para lo sí. que me queda, deja que yo dos años He echo la cortina y me vuelvo al pueblo. Y va a haber chiles, y sí. va a haber un McDonald's ¿Sí? también, y va a haber igual una pizzería, eh... y va a haber también pues... las tiendas. Ya sé cómo por corte inglés pero así. Ya sé cómo todos los babes de allá. Pues yo firmo. Filmo, ¿Te ¿Te toda esta toda esta lista no es para eso. Pero si está muy bien. Ya, Pero esta no es para eso, ¿vale? El sábado tenemos concentración, ¿vale? En la puerta de ayuntamiento a las ocho y media. ¿Te sí, pasas? Sí, tenemos que trabajar. Bueno, pues se lo dices a tus amigos. Sí, y te tenemos el local aquí al lado, ¿vale? ¿Te pasas? Yo le digo, yo le digo. Si... Vale, ¿ya te explicamos todo? Chao. Papo, me voy. Te ahí. Vale, ahora vamos a poner la clara. El más grande de todo de ¿Para qué Aquí tenemos un centro comercial y si tenemos no sé cuántos supermercados. Para nada, para nada lo queremos. Oye, ¿y no será esto de los pisos para toda esta gente que vive aquí, que está como Sabina se da? Fíjate, papita, papita que vive con sus hijos y sus nietos en una casa más pequeña que la mía y encima te dan interior las ventanas. Eh, no, María, que no. Y seguro que sí, mejor que sí, ¿no? Que no, María, que no. Pero lo que quieren es. No sé, traer más gente al barrio o algo esto, sí, que vamos, que veremos todos los ejemplos, que sea un barrio como todos esos que nos encontramos en las periféricas de cualquier ciudad. Oye, ¿Por qué no te quieras tomar <tose> un conmigo? Ay, pues me encantaría, pero no puedo decir, no te digamos concejale, no te vas por cinco las propuestas que sí, vale. Ya te veo que llevar muchas propuestas, pues yo tengo una proposición también. Ah, pues mirá, mirá, tiempo, me da, me da. Justo tiempo, pero es malo. Un centro para los mayores. Vale, pues sí. Ay, que buena falta hace este barrio, ¿verdad? ves? Sí, sí, ya lo creo que sí. Bueno, muy muy buen cariño, cariño ¿vale? a trabajar. Y deseamos sí. con toda mi alma, que te vaya cogiendo aquí. Venga, Adiós, cariño, adiós. Cariño, adiós. ¿Papá? Sí, sonido. Mira, ya he encontrado aquí la feliz vamos a ir a ver el... papá. Well, sí. it's Estará la constitución fatal. Ya, pero bueno. Hola, ¿sabes qué pasa? Que se me ha olvidado. Se me había olvidado, perdona, mi amor. Es que tengo tantísimas cosas que hacer. Hoy tengo la cita con el concejal. Es que es importantísimo, luego dos meses. Tenemos ya los planos y todo para entregar. No podemos estar así, no podemos estar así. La teoría es hasta de tu hija. Olvídese esta... de ella, me he olvidado que pues vamos a ir a hoy. ¿Qué quiero discutir la telarinha? Pues entonces no lo delante de la tina. A ver, ya, Juan. Llevo dos meses con esta historia. No puedo decir. Yo no puedo comer, ¿vale? Ya que ayudar también, hombre. El... No queda nada. Esta tarde justo pues, entrego todo el material y ya lo dejamos. Mira cómo se queda. Mira cómo se queda. Esaque... Vamos a ver si comemos ¿eh? Vale, mamá, tranquila. Por favor. Mira, tengo idea. A ver, ¿qué te parece, Olma, si mañana cuando salga del trabajo vengo a casa, ¿vale? Y nos pues, vamos a nuestra cine. ¿no ¿Y tú si quieres también? A mí no se me aprende una cine. Al, sacador. Yo solo os digo una cosa y no es que me a meter, ¿eh? Pero en mis tiempos trabajábamos como fieras. Lo primero eran los hijos. ma no te metas en el No, No, sí. no te metas en eso Punto pelota, por favor. Mamá, yo no llegué hasta Pero si tenía una entrevista de trabajo. Ay, madre no entrevista de trabajo. hoy por tarde. ¿Puedes ver a tu madre? ¿Y se tu, tu madre ¿Y ya la Ay, mamá. Mamá, ¿te puedes quedar con la niña, por favor? Pero yo tengo una reunión muy en iglesia. Es un rato pequeño. Yo tengo la cita y luego ya no mucho más? No, que ya, que sí, que sí, me quedaré como siempre. Pero esto no es una solución. No. no o sea, que Tienes que hacer algo porque esto no puede continuar así. Vale. Muchísimas gracias, ¿vale? Gracias. gracias. Sí, ya. Bueno, yo, familia, me tengo que ir, ¿vale? Quiero llevar un poquito antes, a ver si me concentro. Oye, y muchas suelen en tener una revista de ¿eh? trabajo. Gracias. A qué tal. ¡Ay! ¡Maldita! ¡Un mensajero! Venga, pero bueno, nos vemos. Nadie se ¡Maldita! cariño. Nadie. Sí, eh, ahora tengo una reunión. Sí. sí, adelante, adelante. Ahora tengo una reunión que voy a llamar en cinco minutos, ¿vale? Sí, ya está ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, por fin, Bueno, perdón un poco porque hoy estamos de eh, limpieza eh. general, eh, eh. que no tenga yo aquí, hemos retirado. Si quieres, cuánto sitio, cuatro sitio. Todas las vecinas de barrio que, que hemos ¿eh? estado recogiendo durante este tiempo, sí. también traemos todas las firmas sí. que sí. Los bueno, nos solicitaron para poder dar nuestros bueno, Sería eh, para que Y nos gustaría, eh. nos gustaría poder vale. hacerlo con ustedes y Aguanta un momentín aquí mientras limpiamos, sí. vale. ¿vale? Aguanta y no te muevas. Un segundo. Sí, Son dos minutos que me ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, ahora sí, ¿no? Esto, vale, bien Entonces, eh, eh, por lo que eh, deduzco eh, de la situación Hay, hay, hay parte de, radio, ¿no? de los formularios que hay que enviarlos a Mira, por ejemplo, decías que traías el plan urbanístico sí, los, los planes, ¿no? Los Eso vas a tener que bajar un, el de que ¿Dónde? El arquitecto municipal y también a tener la que bajar para asignada. que él sea el que lo Y las firmas, las firmas que la van a recoger, Vale, Entonces, bueno, quizás las firmas. Sí, salgo ya, salgo ya. Venga, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ya terminé, cosechar. Eh, Vale, muchas gracias. Esto, mira, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, que me dejas ahí. Eh, estoy saliendo, ¿vale? Estoy saliendo. lo que hemos conseguido. Tenemos la ciudad a nuestros pies, Daniela. Y encima de tenemos al pueblo adormecido. Ah, hablando de pueblos. <risa> si es que Estamos ahora reunido <risa> con un del comunicado de la construcción de las viviendas y el centro comercial, eh, pues, nos han reunido una serie de firmas, unos, unas propuestas, ya les he remitido al arquitecto municipal para que lo revise eh, y bueno, pues digamos que transmitirte un poco por la preocupación que tienen ah, ellos el en el cuanto a las el propuestas. El, el, el, el, el. No sé si sería bueno una reunión con ellos para escuchar sus problemas y bueno, ¿Cuánto te queda por aprender? Promete trabajo, Daniel. Esa es la clave. Promete trabajo. Currículums. Currículums. ¡Ay, Daniel, Daniel! <tose> <tose> ¡Cachorrito! ¿Qué es ¿Qué es ¡Julian! ¡Ay, qué bien! ¡Te tenía que encontrar, eh. ¡Estoy contentísima, amor! ¡Ya está todo entregado! ha has tenido una la tita de manjar! Las propuestas, el proyecto, los planes urbanísticos, todo! ¡Por fin! ¡Ay, vamos a tener tiempo a dormir! ¡Qué bien, eh! ¡Uf! ¡Me dio niño! ¡Ay, perdona! ¿Tu cita? ¿En verdad? Entrevista, ¿no? ¿Entrevista de trabajo? Madre mía. Juana, ¿Cómo ha ido? ¿Qué ha pasado? Tengo que decir una cosa, Juan. ¿El qué? ¿Me han dado trabajo o no han dado trabajo? trabajo? ¿En serio? ¡Me han dado trabajo, ¡Qué bien! Sí, Juana. ¡Ay, pues, nos vamos a pedir casa de tu madre! ¡Qué normal! ¡Ay, qué bien, amor! ¡Pues ya está! ¡Ya genial! ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué estás así? Julia, me estás asustando, ¿qué pasa? Te tengo que decir en qué es el trabajo. ¿Qué es? Es en las 1.500 viviendas, Juana. Juana. Juana. Son tres años de trabajo, Juana. Son 1.500 euros al mes. Juana. Podemos ser una familia, Juana. Podemos irnos de casa. ¿Ahora? Por favor, Juana. Por favor. Hola. Hola, Julia. Hola, hola. Hola. ¿Sabéis qué? Me han dado un trabajo. Me han dicho que voy a poder trabajar en el centro comercial. se pues están comprando a todos con colgados es que... de comida. ¿Te cuenta? Gracias, Juana. ¿En este serio? A... Mira, ahora no, ¿vale? Me voy a parar para que batería. No, ahora no. Que no, que no, que no. de verdad, así no así no podemos seguir es que no, nos están tomando el pelo ¿no te das cuenta? nos están tomando el pelo todo el tiempo ya estoy harto de esta vaina tenemos que hacer algo contundente realmente algo que presione, algo que traiga a la prensa, que diga que acá estamos si no, no hacemos nada compañitos de agua tibia no vamos a solucionar nada, ¿no lo entiendes? Dime un segundo, a ver ahí? Lo que tenemos que hacer es crear comunidad, Os pues digo yo que podríamos hacer una fiesta para el barrio, ¿sabes? Tus pinches <risa> fiestas de oro, Fogata, ¿Qué, qué, más, ¿qué más? Oye, compañero, no, vamos a ver, las batocadas son muy arraigadas, ¿eh? Vamos a ver, eso es lo que funciona ahora, o sea, no podemos ir agresivos. No podemos borrachera, ir de borracheras. no, es que lo que tenemos que hacer es cortar las calles. Tenemos la entrada y la salida de Santander, compañero, sí. llamamos a la prensa. Eso es lo que tenemos que hacer. Que te pasas, si no, te no te nos ponen atención. Pero Un poco de... ¿De ¿Qué? qué? Estoy Respite. cansado de esta vaina ya. Los no, sí, toman por, por el sereno. Estás Está sí, situado, padre. Mira, a mí me estás... Me estás poniendo. ¿Te, te voy a decir la verdad, tío. Me, me estás poniendo fatal. Yo necesito okay. un poquito. Yo necesito yo, sí, yo pues sí, sí. Sí. sí, sí. Necesito respirar un poco, yo. <ríe> y una fobada, si quieres. Si no es fiesta. Y un fobado. ¡Cobarde! No te pases, tampoco. ¿Me pases de qué? Es que estoy harto de esta vaina. ¡No funciona! ¡Somos tres hombre? gatos haciendo nada! ¿Qué? vamos a por la Yo te dejo esto. ¿De dónde vas? ¿Qué haces? Estoy cansado. ¿Y qué hago? ¡Me lo yo todo! Opa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? El sábado manifestación te vienes, ¿no? Sábado, He partido el sábado. <risa> no puedo al barça No puedo yo. Pero si hablamos es... más si te venías, ¿no? ¡Fuera Messi! ¡Estoy te ¡Estoy te